Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de cómo configurar las alarmas en Windows 10. Si eres de las personas que se pasa mucho tiempo trabajando delante de un ordenador, quizás en algún momento dado te has visto en la necesidad de configurar alguna alarma y no sabes cómo hacerlo. Entonces lo que hacemos, o no, lo que normalmente solemos hacer, es descargarnos un programa. Nos vamos a Google, buscamos algún programa que nos permita configurar algún tipo de recordatorio o alarma y los descargamos. Para qué hacer estos pasos cuando Windows 10 nos tiene una aplicación que nos va a ser de mucha utilidad y eh, nos va a configurar y nos va a hacer el trabajo que nosotros deseamos que es configurar un recordatorio o una alarma y simplemente para esto tenemos que irnos a el cuadro de búsqueda que está en la barra de tareas y aprovechando que ya estamos aquí en la barra de tareas te recomiendo que si no sabes cómo sacarle el máximo provecho a tu barra de tareas te vayas al vídeo que te dejo aquí arriba en la etiqueta y veas cómo configurar de forma óptima la barra de tareas pero volviendo al tema que nos trae nos vamos a el cuadro de búsqueda de la barra de tareas y pulsamos alarmas y reloj veremos que nos aparecerá un icono con un símbolo de reloj y unas alarmas que se llama alarmas y reloj pinchamos sobre él y se nos abre el programa como tal lo primero que tenemos que darnos cuenta es que eh, nos muestra un mensaje en rojo para que lo podamos leer que nos dice solo se mostrarán las notificaciones si el equipo está activo es decir si tú pones una alarma y tu equipo se suspende, lógicamente no te va a mostrar las notificaciones. Pero si tu equipo está bloqueado o con la pantalla apagada, sí que se mostrarán las notificaciones. Solamente tienes que preocuparte que tus altavoces tengan un volumen alto para que tú puedas escuchar ese tipo de alarma. Les voy a explicar un poco por encima cómo se trabaja con las alarmas. Si queremos establecer una alarma, Veremos que podemos aquí, en, nos muestra un icono en la parte inferior derecha que dice agregar nueva alarma. En esta opción nos va a permitir configurar el tiempo, es decir, la hora en la que nosotros quisiéramos poner la alarma. Ahora mismo te está diciendo que si son las 10 y 50 para este laboratorio, vamos a probar ponerla a las 10 y 51. Vamos a ponerla a las 10 y 52 porque pasará. Nombre de la alarma. Aquí podemos establecer un nombre a al la alarma. Y si nosotros queremos, por ejemplo, hacer una llamada a un cliente, llamar al cliente. Ejemplo. Vamos a dejarla a las 10 y 51 y le vamos a dar guardar. Cerramos el programa y veremos que cuando llega a las 10 y 51 la alarma sonará. Aquí la tenemos. Cuando tenemos la alarma, podemos posponerla o podemos descartarla. En este caso, vamos a descartarla. Pero si pulsamos sobre el botón posponer, como nos hemos fijado o hemos visto más arriba, las pospondrá para 10 minutos después. También quiero decirles que si sois de poner muchas alarmas o muchos recordatorios y no quieren estar buscándolas cada cierto tiempo en el cuadro de búsqueda, Ponemos alarmas, nos aparece el icono, pinchamos sobre él. Cuando se nos abre el cuadro de diálogo, vamos a anclar a la barra de tareas. Una vez anclada la barra de tareas, nos fijamos que se queda un icono aquí y ya tendremos el acceso directo a lo que es la, la alarma. Bueno, en el otro apartado, en la otra pestaña, tenemos el reloj. El reloj nos permite hacer una comparativa. Por ejemplo, si trabajamos con personas que están. En otro, en otro país podemos comparar y saber la hora que es en, en ese momento en el país donde trabajamos con otras personas. Simplemente tenemos que hacer, por ejemplo, clic en agregar un reloj y poner la ubicación de donde nosotros queremos saber la hora que es actual. Por ejemplo, vamos a elegir Las Vegas y veremos que en Las Vegas hoy es la 1 y 52 de la mañana siendo la hora local en España a las 10 y 52. Así tendremos un poco de noción del tiempo, eh, bueno, de la hora que es en el país donde estamos trabajando con esa otra persona. No obstante eso, también tenemos dos opciones más, que son el temporizador y el cronómetro. Bueno, estas funciones son bastante simples, por lo cual yo creo que no, no merece la, la pena que eh, nos centremos en explicar cómo son. El cronómetro simplemente estableces una hora, Das comenzar, das pausar y el temporizador es más o menos como la función de la alarma. Te creas un temporizador donde eliges el tiempo, hora, minuto y segundo y le das play. Una vez que le das play, el temporizador empezará su cuenta regresiva y cuando llegue a, a cero nos mostrará como si fuera la alerta de la alarma aquí en la barra de tareas. Ya te digo, este programa funciona con, aunque tú lo, lo cierres, aunque cierres la aplicación, te va a seguir funcionando. Aunque tengas el ordenador bloqueado, también va a seguir funcionando, pero tenemos que darnos cuenta de que nuestro ordenador no está suspendido en ese momento. Bueno, este es el vídeo que les traía para hoy, espero que les sea de utilidad. Y recuerden, si te ha gustado el vídeo, dale like. Si quieres seguir mirando temas relacionados con la informática y la tecnología, suscríbete a este canal. Nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta la próxima.